Congreso Mutacional. Sabiendo que a veces estamos preocupados pero no perdernos en la preocupación, o enojados pero no perdernos en el enojo, y, y desarrollar una inteligencia espiritual. Allí es donde siento que vamos a marcar la diferencia. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso mutacional. MutacionalSF.com Tenés que escribirte